En una esquina paramos en Gualeguay, acá con mi amigo el Rafa, acaba de comer vacío, amigo Coto, acaba de comer vacío hecho por el amigo, ¿cómo se llama? Juan Ojeda, Gualeguay, y acá la señora, bueno, Barrilla La Armonía, entran al pueblo, ¿qué avenida es esta? Avenida Presidente Perón, ver, Avenida Presidente Perón. Espectacular, se come muy bien y te atiende muy bien. Ruta 12, ruta 12. Ruta 12. Bueno, ahora vamos a seguir camino. Ahí estamos tomando cafecito. Estamos en la luna. Ya o sea, estamos cerquita. Rafa. Estamos cerquita ya de esquina. Estamos dando un toquecito. Bueno, esto es. Barrilla, monedera. Cafecito ahí. en la fácil. Resulta en La Paz, en IPF Y acá... Esquina Vamos a ver a, a Betito A Beto Aguilar Vamos Con carpuza, eh Puerto Esquina Llegamos a Puerto Esquina, caray, tío. Qué Qué belleza. Mira la palmerita mira la palmerita delito, delito. Qué ley. Tiene el logo de la, de la ropa Mirá, tengo la cochina de la habitación 204 la Alí, y la alí. cochina cabañas, Puerto esquina Vamos, amigo, hoy se pesca, eh. eh sí. Sacando la última lancha. Un día espectacular. Frío, pero espectacular. Primer día de pesca. Primer día. Vamos, hay... Vamos, que hoy sacamos, eh.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 Es decir, acá tienen un gran, gran surtito, solo una muestra. Eh, tenemos mucha, mucha variedad para ofrecerles para tanto dorado, tararira, chafalote, para ir a pescar a la zona, para ir a pescar al exterior. Así que lo duden que consultarnos, arrancan los señores a los más económicos, de 300 pesos hacia arriba. Pueden abonarlo en efectivo, transferencia bancaria o en cuotas sin interés. Los esperamos. ¿Querés dejar tu auto como un cero kilómetro? Visita NC Detail.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 Comunicate por WhatsApp al 11 68 75 58 88 o visita el Instagram ncdetail.team Hoy sale Coto no. Sale con fritas Bien papá. Hoy pescamos a full, a, full. a lo loco, ¿no? Sí. Vamos a poner una fundita rico Recomendación. mi amigo. Eso. Una fundita para no rayar los riles ¿Tiene, tiene lo Mucho abrigo. Dormimos re bien acá a pesar de los ronquidos de algunos compañeros. Me incluyo. <risa> Bueno, acá allá donde está el río. Se puede ver porque está muy muy bajo ahora, pero está el río ahí. Las pile, la pile. Y bueno. La señora encarga de los desayunos. Los desayunos. Que nos levantemos y tengamos todo el desayuno. Betito, Y sale o no sale el Beto. Vamos, vamos, hay que... Dale. Dale, papá la, la marca de la bajante Para que tengan una idea De lo que de lo que era el, el agua hace, Antes de todo este problema ¿no? Esta es la marca del agua Bye-bye. <laughs>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 Vamos, lo dedito. Mira qué lindo. A lo lejos. Soy de la luna sí. brillante sí. En noches de carnaval Piedra verde que te adorna Ya si verás una fiesta Y hermosa Se plantó calcular, la caña, ¿viste? Antes En tu sandial a la siesta el más como la cosecha Y cuando marzo se acerca El pacú Soy de Pesca, soy misterio de tus ríos, Primer pasada en la esquina, primer pasada en la esquina, segundo día de pesca. está en mi fantasía a esquina querida y siento que más cerca está y vivo con más emoción los recuerdos de ayer Uf. que ya no olvidaré Estás aquí, muy cerca de mí, eres carne y sueño de hoy Y no dejaré de caminarte así, porque tu hijo soy Y sí, la boca, eh. Me di cuenta porque lo Por firmó la de caña, boludo. Sabiendo tenía <risa> un rincón <risa> de la flor de azar regala frescura y color. Porque no que comencé y aprendí a ser cantor. Y es que estás ahí <risa> cerca de bueno, bien, eh. Ahí primer pasada de hoy. Espectacular. Esquina, nos meto a bailar. Vamos a devolver el suru. ¿eh? Se, se va, se va eh? un poquito. Se va sin ser lastimada nada, vuelve al río. Bien, ¿no?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 36 36. visita wwwclub del pescadorescomar vamos, vamos vamos por más vamos gringo. Dale, gringo. Es que tierra querida una de viejos sabores Y le encantó su primones, Recuerdos de mi niñez Hacer fuiste de mi vida El deseo más preciado Hoy al ser de tu lado Lloro no poder volver Un día de verlo cual volví Alcé mi buena pensando en ti muy pronto volveré el día de voz esquina mi taragüí. Está muy apostada, ¿no? Está muy apostada tu estrella. Pero se vuelan los años y también mis sesiones. Caprichos y pasiones se van con en, en tuyo. hoy en al poderoso y al ampararse mi vida. Se os va a ser vieja querida. No pasa, el jardín de gratitud. Un día de enero cual lo al ser mi bueno pensar. Vaito, papi. Creí muy pronto volver a ti, No mayo, tal vez lo hiciste en febrero Mi niña, sos cortina es por eso que te quiero No importa cuándo naciste, hizo so todo un limón Esquina de los zapachos y de chivatos en flor Vamos el agua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 Miro la puesta del sol, un atardecer cualquiera. No importa cuándo naciste, eso si todo un primor. Esquina de los rapachos. Piedra y de chivatos en flor. Le dedica, ah, yeah. <risa> yeah, yeah, yeah. ¿Qué te dedicas Rafa? A pensó! paraíso de verdón Un calle. <risa> Esquina, es bueno, no, un... cielo limpio Tampoco. y arenal, de patio antiguo y colonial, de gente linda y servicial. Esquina, el río corriente y más allá se abraza el cuadrado, conriendo de besar. Esquina, la cara sucia y ya, pues, la sandía, los cándavas y el Paco, todo es esquina. Los pescadores. ¡Suscríbete <risa> al cielo entre bendices, esquinadores! ¡Qué mordido ese kilo, boludo! ¡Qué mordido! Tiene un sábado adentro, ¿no? ¡Donde me estalla el corazón! nerviosa todavía! Bueno, devolución del doradazo de esquina. Para vivir, para soñar, Acá del amigo, para quedar, gracias a Dios, con el dorado al agua. En el de tu Espectacular. Mientras pita, es como un puerto, ¿eh? Bolenta, se fue, ¿eh? Ahora, ahora, ahora, siempre se La cara sucia y la sandía, los carnavales y el pacu todo La cara sucia y la sandía, los carnavales y el pacu todo es esquina, los pescadores y Santa Rita, que desde el, el día cielo de pesca, te bendice esquina, que desde este cielo te bendice niebla que hay el te bendice esquina, pero bueno, cuando se levanta la niebla, empieza la pesca. ¿Quién va a hacer la figura del día 8? ¿Eh? Si la pasemos lindos, como la venimos pasando, no soy feliz. Ya está, de, ya está hecho el, la pesca. Ahora voy bueno, Ya todos tenemos nuestro trofeo. Lo que venga ahora es chapa, ¿no? Estamos a una cuadra de la, del río, la Cabaña Puerto Estía. Si es tan generoso el río Que con la bajante que hay todavía Las lanchas con esfuerzo Pero pueden salir a pescar Y bueno, después Río abierto ya Tienen un kilómetro de, de Navegación media Complicada, pero Despacito y después Hay agua por todos lados Por suerte Todas las lanchas Mirá. Si el sol está calentando, andate es, para el bañero. esto es lo sé si no, no paciente y muy callado. Encarnado con un coco y silencioso, ¿sí? no es Ese Pacus y no se te puede escapar. Pescador, soñador. Ese Pacus y no se te puede escapar. En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro Laguna Chichis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 Ven Doblete curar, de dorado. Si Doblete, viene a pescar. Vamos, Betito. Doblete. Acordate de este amigo. Un consejo te sí. va a dar. Buscate una corradera. No te olvides la carnada. Las es luego morena. ¿no? Ah, no. Con eso no va a fallar. Pa' ti lo vio dorar. Seguro vas a sacar. Pescador, soñador. A ti, si lo dorado, seguro vas a sacar Vale, ya estamos si el sol está Andate el foto? Si ¿Todo, bien? ¿Todo bien? Se, se Grande, muy cañado uh, mira, de, boca. de boca, mira Claro no vale. Vamos, Pescador Soñador que ese pacu sin tu no se te puede escapar ¿Viste? Que ese pacu sin tu no se te puede escapar El trans. Qué grande esto, siempre atento Esto más, es esquina, esto, pa, esto es esquina corriente Exactamente, tenés decir eso <risa> el chiquitín Señalo Cucú Amarillo y rojo Pásame la pizza. Bien Meto, ¿eh? bien maestro ¿eh? Vamos Coto Vamos, es lo que me faltaba Un sububisito sí. Era la pieza que faltaba che. Dame la pieza para... Que Rafi? se ¿Sí Vamos que viene, vamos que viene. Ahí está, oh, impati, ah, <ríe> oh, bien de la boca. <ríe> Vamos, Rafita. Uh, mira cómo está. Vamos. Despacito, despacito. Uh, <ríe> <ríe> Bien, Rafita. Parecía muy grande, Parecía el Rafa ahí. Para el gringo, ¿eh? ¿Eh? el primero del día el tuyo ¿eh? está en el labio mira <risa> acá. Beto tiene los cuatro dedos como el sapito. <risa> bueno, vamos Coto. Acá estamos! Ringo querido! A ver el dorado de esquina. Impresionante. Impresionante viejo nomás. Bajamos Beto. Gringo, Rafín. Oh. Oh, oh, oh, ¡Oh! ¡Qué lindo dorado! ¡Qué oh, oh, oh, viejo nomás! Gracias, no, Bentito. Corto esquina, papá. La sorpresa de esquina, oh, eh. Gracias, gracias, gracias Bentito. Atento, amigo. Oh. Si en la esquina oh. me bautizó oh. Santa Rita, que Ay, puso cabezón, en el río eh. corriente, manantial eh. de agua bendita, No, en un bote más. Increíble. Increíble. De serenata, soy oh. un brillo <risa> <Era el mismo. risa> No se falta ir a la zona, ¿no esto? <risa> ¿Para qué vamos a hacer tantos kilómetros? Ya no, no estamos bien acá Soy la arena de tus playas Esquina mi tierra amada Tu atardecer de chicharras Cara sucia y Soy de la luna brillante El más y se acerca soy de tu soy misterio de tus ríos,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 Venta mayorista al 5411-5431-7103 o al 5411-4711-5267. Visita www.launionpesca.com.ar.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 Mariano Piperno, Lanchas Tracker 620 con o sin guía, en Laguna La Zoraida, Pesquero Luis Robea, de Villa Cañas.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 Teléfono de contacto 3382-447311. Facebook, excursiones de pesca embarcados. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañás, podés pescar junto al guía Santiago Gerlein. Dispone de tres embarcaciones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 Comunicate al 03489-340592 o al 117440602 0602 Facebook Andrés Fonseca. Ahora también podés conseguir Mujarras vivas.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 Ahora, ahora. Lo estoy filmando. Es malo, mirá. Es ah. malo Ahí viene, mira. Ahí viene. Lindo. Ojo. Arrimalo para el vato. Mirá. Ah. Señor. Bien, hermano. Ahí está. La salada. Hoy, qué sé yo, feriado. 16. 16. ¿Eh? Ah. Acá con los chicos, ah. Qué lindo, chicos. Recuerden dónde son. Irme. Pero Santa y irme. Acá. Laguna de Salada. Bien. ¡Epa! ¡Epa!